Gorriarán invita al Diente López a fichar con Santos Laguna. Fernando Gorriarán, mediocampista de Santos Laguna, lanzó una invitación a través de sus redes sociales a Nicolás el Diente López, para que dejara a los tigres de La UAN y se convirtiera en nuevo refuerzo de los guerreros. A través de su cuenta de Instagram, Gorriarán compartió una fotografía en la cual aparece vestido completamente de blanco, la cual el Diente López comentó un, te queda bien el blanco hermano, como para jugar, junto con unos emojis de colores de la nación uruguaya, equipo del cual surgió el delantero Charrúa. Ante este mensaje, Fernando Corriera aprovechó para hacerle la invitación a Nico López, respondiéndole: Venite con los pibes. Junto con los colores blanco y verde Haciendo alusión a Santos Laguna Luego de la respuesta de Gorri La afición de Santos Laguna no tardó en hacerse presente en los comentarios Para pedirle al Diente López que dejara a los Tigres de la UAN Para convertirse en el nuevo delantero de los Guerreros Con la llegada de Miguel Herrera al banquillo de los Tigres Y lo mostrado por elementos como Florian Taubín Soltero e incluso Carlos González Los minutos de Nico López se han visto reducidos considerablemente por lo que no sería descabellado al pensar en una salida de este mercado de verano. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, a dejar tu like y comentar ahí abajo qué opinas de la posible llegada de Nico López a los guerreros.